La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles que el nuevo coronavirus ya es una pandemia en el planeta. En muchas personas, el virus solo provoca síntomas moderados como fiebre y tos. En algunos, sobre todo en adultos mayores y personas con problemas de salud preexistentes, puede causar enfermedades más graves como la neumonía. España, con 130 mil contagiados, es el segundo país con más afectados seguido de Italia con más de 128 mil. Tras ellos se encuentra Alemania con casi 100 casos, Francia con más de 90 ,000. Los cinco países han adelantado a China, el epicentro original de la pandemia, con un registro de 81.700 casos. En el día tenemos que lamentar nuevamente un total de 42 personas que fallecieron en nuestro país con COVID-19. En la provincia se refuerza la batalla contra la COVID-19. Tal como se ha dispuesto por las autoridades del país en la etapa de transmisión autóctona limitada de la enfermedad, nuevas medidas entrarán en vigor para evitar la concentración de personas en lugares públicos. Se suspende la venta de bebidas alcohólicas para consumir en centros gastronómicos, aunque se mantendrá el expendio para llevar. Fueron momentos de mucho dolor, incertidumbre, pero sobre todo de crecimiento humano. Entre los años 2019 y 2021, los cubanos tuvimos que cambiar nuestro modo de actuar. También cambió la vida. Y la vida cambió sobre todo para aquellas personas que vivieron la enfermedad en sus propias carnes. Cambió en ese momento y cambió para siempre. Mujer, madre, horcón de familia, artista, dirigente político, dirigente social, todas ellas se vieron implicadas en esto también. Ellas que tenían que seguir guiando esos derroteros que por mandato del pueblo guiaban un trabajo social. En infraestructura no estábamos preparados. Hubo que adaptar muchos locales, centros educacionales que se convirtieron en centros de aislamiento, pero también en centros de atención a pacientes, porque ante el paso de la COVID el resto de las enfermedades no se dieron. De modo que no podíamos comprometer esas capacidades hospitalarias. Yanexi Terry Gutiérrez, vicegobernadora de la provincia de Granma. Para mí... El enfrentamiento a la COVID ha significado un crecimiento en lo personal, en lo profesional y en mi condición de cuadro y mayor compromiso con el pueblo. Y tener es, esa paciencia en alguna medida, porque uno se ubica en las circunstancias en aquel momento y no siempre las personas que llegaban a ti fueran pacientes, familiares, los propios trabajadores, llegaban en la mejor de las formas. Eran muchas horas de entrega. Eh, nuestro ministerio implementó unas videoconferencias diarias a las 8 de la noche. Comenzaron a las 9 de la noche inicialmente porque era la hora en que ya el ministro podía, eh, tener la comunicación con las provincias. Y estas muchas veces se extendían hasta pasada ya la, la, la medianoche. Doctora Kenia González Medina, eh, especialista de segundo grado en Medicina General Integral en el momento de la COVID, jefa de Departamento de Atención Médica en la Dirección Provincial de Salud. La COVID para mí significó reto, aprendizaje y responsabilidad. Esto implicó, eh, significó para nosotros un gran reto. Primeramente teníamos que prepararnos en algo nuevo, en algo desconocido, en algo que todos los días salía algo diferente. Por un lado la ciencia y por otro lo que siempre tenemos los cubanos que combatir, que es entonces el descrédito, el, el, el, el, esa, esa amenaza constante que tenemos de, de, de desmentir lo que nosotros hacemos, de, de difamar lo que hace nuestro país. Y entonces eran las dos cosas, teníamos que estar totalmente contrarrestando esas informaciones falsas y esa, eh, esa campaña que hacía el enemigo para, para crear pánico en la población y desconfianza en lo que hacían las autoridades de salud. Eso fue un gran reto, había que prepararse. Y fue como, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Cómo enfrentar algo a lo que nunca Ten, habíamos tenido precedentes. Mi nombre es Loriane Rodríguez Batista, soy instructora de arte de música de la Brigada José Martí, de la segunda graduación. En el momento de la pandemia me encontraba desempeñando el cargo de Directora Provincial de Cultura en Funciones. Ya te digo, era algo totalmente nuevo para nosotros, pero que ya sabíamos que las consecuencias eran fatales y podíamos fallecer. Ya la complejidad de la COVID fue significando un mayor peligro y en la medida en que ya casi toda la población fue tocada, casi todas las familias de Granma fueron tocadas por la COVID con algún enfermo, con algún grave, con algún fallecido. Creció en la población el pánico. Nuestra población llegó a tener pánico. Sí, tuvimos que sacudirnos de ese impacto de qué hacer y ponernos a hacer. Teníamos que repensarnos nuevas formas reinventarnos otros espacios que no teníamos, porque al estar, al cerrarlo todo, al suspenderlo todo, ya no más conciertos de las orquestas, ya no más espacios públicos, entonces no podíamos quedarnos sentados esperando a que a ver cómo eh, aquella pandemia que destruía tantas tantos seres queridos, que influía, eh, nosotros no poner nuestro granito de arena, entonces fue cuando comenzamos a hacer la convocatoria a todos nuestros artistas, fue cuando entre todos los, los cuadros del sistema institucional de la cultura pusimos a, a, en una mesa, en el trabajo en equipo, ¿qué hacer? Ahí fue donde nuestros artistas sin dudas dieron una respuesta contundente porque igualmente eh, tenían temores, igualmente tenían incertidumbres pero dijeron aquí estamos. Los jóvenes somos un poco más atrevidos, eh, más desprendidos de, quizás de un poco de, del cliché, de, y nos lanzamos a, a las cosas pero con la responsabilidad del mensaje que nos toca transmitir, de lo que nos toca hacer. Llegaron hasta las comunidades y no todos precisamente a cantar, a bailar o a hacer un acto cultural. Llegaron hasta los centros de aislamiento, llegaron a, hacer, a llevar la medicina al abuelito que no podía estar. Estuvieron vinculados a los hospitales, es decir, nuestros jóvenes se pusieron en cada una de las etapas donde se les necesitó. ya Cuba en los últimos 15 días ha diagnosticado 62.560 pacientes con Covid-19 y en el Oriente Granma 123 un poco que se sobrecogía cuando sabíamos vamos a ir hasta un centro de aislamiento y tenemos que ir tomando las medidas, la distancia, un metro, un metro y medio, pero tenemos que ir a hablar con las personas. No somos médicos, pero tenemos mucho que poner del complemento de esa atención al paciente, de esa atención a los que fueron sus contactos. Y bueno, en el caso nuestro, eh, algunos enfermaron, muchos no enfermamos hasta ahora, pero tuvimos siempre este riesgo. Entonces ahí fue cuando, cuando hicimos el trabajo en equipo, como la cultura, que sabemos lo que representa para la sociedad, que es la parte del carnaval que ya no se iba a realizar, de la jornada de la cultura, de todas las celebraciones que hacíamos fin de semana tras fin de semana, de todos los eventos que teníamos planificados, cómo desmontar todo aquello pero cómo seguir funcionando como sistema, cómo seguir haciendo que nuestro pueblo, eh, esos efectos de esa pandemia que llegaba, no fueran tan nocivos como se estaba recibiendo en ese entonces. Los cuerpos de guardia vivían llenos, ya eh, colapsaron nuestras instituciones. Hubo que habilitar camas en los policlínicos que no están diseñados para esto. Y hubo, primeramente, ante todo, había que dedicarle mucho tiempo a explicarle a la población. A explicarle. Lo primero es que para lograr esto hay que ponerse en el lugar de esa población. Hay que ponerse en el lugar de ese paciente. Yo les digo sinceramente que yo, yo no tenía tiempo de pensar en que a mí me podía dar COVID. Y lo mismo estaba en un, en un hospital que estaba en un centro de aislamiento, tuvimos que abrir centros de aislamiento, tuvimos que habilitarlo, tuvimos que armar camas, que vestir camas, que aparte de, de seres humanos, aparte de hija, aparte de esposa, aparte de mamá, pues soy médico. Soy médico, soy una profesional de la salud. En ese momento era un cuadro de la Dirección Provincial de Salud y era lo que me tocaba, era lo que nos correspondía hacer. Y, y gracias a eso, pues bueno, logré mantener, eh, mantengo la comunicación hasta el momento, ya con menos frecuencia, pero aún la mantengo, porque creo que una población informada es es realmente, es un éxito para lo que nosotros queremos hacer. Como madre quería proteger a mi hijo, quería estar cerca de él, porque la incertidumbre que vivíamos todos, es decir, teniéndolo cerca podía, eh, poder evitar quizás que se contagiara, es decir, cuidarlo. Y entonces ahí es donde entra a jugar para nosotras las mujeres y para nosotras las madres el papel de la familia. Mi hijo y yo en ese entonces eh, vivíamos, convivíamos solos. Eh, como parte de las funciones también eh, atendimos a unos artistas que venían de La Habana. Horas después comenzó ese artista con fiebre, comenzó a presentar síntomas y bueno, tuvimos, eh, nos aislaron. Pero desde ese centro de aislamiento, es decir, jugaron un rol importante las familias, es decir, los abuelos, el papá de mi hijo que me apoyaron en tenerlo, en cuidarlo, en protegerlo para yo poder eh, estar en el centro de aislamiento y no es decir, eh, cortar la cadena en el caso hasta que estuvieran los resultados del PCR. El Grupo Temporal de Trabajo en el Territorio Oriental adopta medidas urgentes, algunas de ellas vinculadas a la salud pública, al abrir nuevas capacidades para aislar a sospechosos y a contactos de enfermos. Fue un trabajo en el cual tuvimos que abandonar prácticamente la familia. Prácticamente la tuvimos que abandonar. Nos veían muy pocos, salíamos de la casa muy temprano y regresábamos a altas horas de la noche. Y cuando la situación se hacía tensa era el temor. Muchas veces preferíamos estar fuera de la casa por temor a estar enfermos y contagiar a la familia. Y llegábamos con deseo de, de, de abrazar, de besar, pero no, no, no. Era primero a, a quitarse todo lo que uno traía, a bañarse. Tratábamos de tener contacto físico con la familia lo menos posible. Porque realmente significaba un gran reto. Tuvimos mucho apoyo de la familia. Yo en particular siempre he tenido una familia que me ha apoyado muchísimo y que, que gracias a esa familia es que eh, fui capaz de, de, de hacer lo que me tocaba en ese momento. En medio de toda esta situación y de toda esta voraje de trabajo, pues se me enferma mi mamá, primero mi hijo. Yo vivo con mis padres, que son dos adultos mayores, mi hijo adolescente y mi esposo. Mi hijo fue el primero que se enfermó, pero bueno, como joven al fin y, y, con, y con salud, pues fueron, fue una sintomatología leve. Estuvo aislado en la misma casa, no pasó de... Pero bueno, al parecer, por lo que, por lo que epidemiológicamente hemos determinado, pues él fue quien, eh, a punto de partida de él, entonces se contagia a mi mamá. Mi mamá con 80 años de edad y, y no con una salud muy buena, pues eh, le da la COVID. Estuvo, Mi mamá estuvo muy mal, muy mal, al punto de... Yo pensé que yo iba a perder a mi mamá. Realmente fueron momentos muy duros, muy duros, muy difíciles. Tenía que, que, que, que hacer un esfuerzo grande para que la, nadie se diera cuenta de que realmente yo estaba muy angustiado muy angustiado Y tener que transmitirle seguridad a la población cuando realmente uno mismo lo está sufriendo y uno mismo cree que el familiar no va a sobrevivir, es difícil. Y, y más cuando se trata de la madre. Y nosotros tenemos la misión de calmar, de transmitir tranquilidad, de transmitir sosiego. Nosotros no podemos crear pánico. Después que ya se había estabilizado un poco esto, pues es mi esposo. Llegó a estar delicado que, que, que, que tuvieron que ingresarlo en cardiología. Ese también fue un momento muy difícil. Desde el hospital, yo hacía el programa. Cuidándolo a él en el hospital, yo hacía el programa, no dejé de hacerlo. Y también, siempre, nadie sabía qué situación yo estaba pasando, lo hacíamos por teléfono y nadie era capaz de... Siempre se decía que por otras labores, pues yo no estaba, pero realmente yo estaba cuidando a mi esposo en el hospital, que estaba eh, atravesando una situación muy difícil. Son momentos muy duros en los que uno tiene que crecerse. Y, y eso uno lo logra pensando en que uno tiene una misión, uno siempre tenía la preocupación más que de enfermarse, el poner en riesgo a la familia, pero en definitiva la familia estaba expuesta a riesgo como parte de la sociedad y siempre en la familia también encontramos ese apoyo y esa comprensión porque incluso aún enfermándonos nosotros, en mi caso particular y fue el caso de todos nuestros compañeros y compañeras que intercambiábamos en los espacios de las reuniones, en despachos y demás, y decíamos, no es enfermar y no es agravar, no es lo que significa que en medio de toda esta contingencia un cuadro se enferme y tenga entonces que salir, aun cuando siempre vamos a tener a alguien que nos sustituya. El colectivo de médicos y enfermeras que trabajaba, 24 horas, eran equipos de 24 horas, eran muchachos jóvenes todos, la mayoría mujeres. Y que y sin experiencia ninguna en haber trabajado esta situación, porque los policlínicos no están diseñados para pacientes hospitalizados. Y los policlínicos tuvieron que convertirse en, en, en pequeños hospitalitos. Y estos muchachos y muchachas se crecieron. Y, y, y tenían que, que explicar y hablar y a volver a hablar y no cansarse para explicar a los familiares por qué el oxígeno se demoraba un poquito. Y por qué cuando llegaba el oxígeno era, era un poquito un paciente, un poquito a otro. Pero, pero ver, ver cómo los mismos familiares decían, ya, ya, ya mi familiar resolvió un poquito, pónselo a este que está al lado, que no necesita más. Re, realmente fue, un, una eh, eh, fue una experiencia, fue una experiencia muy bonita. Fue duro, fue triste, pero a su vez fue, fue algo hermoso, fue algo algo que, que despertó la, la, la sensibilidad, esa, esa parte eh, emotiva, esa parte tierna de cada persona. Haber chocado con tantas situaciones tan difíciles, ver apagarse la vida de tantas personas, sobre todo en medio del pico, del pico pandémico, las tensiones que vivimos con el oxígeno, esas inquietudes, esas preocupaciones, ese desespero que se vio en pacientes, en familiares. Nosotros vimos enfermar también compañeros, cuadros de primera línea de dirección, cuadros intermedios, algunos perdieron su vida, no pudieron sobrevivir al combate de la pandemia, pero saber que aún en esa circunstancia no nos podíamos derrumbar. La cantidad de llamadas en cualquier horario, de personas fallecidas, eh, familiares, que el horario, lo que se demoraba, el tema del oxígeno, que nosotros no podemos asumir que alguien haya fallecido por falta de oxígeno, pero sí fue tenso porque no lo tuvimos en todas las coberturas y ese fue un momento también de recrudecimiento, que Cuba no pudo salir a buscar el oxígeno a sitios cercanos como lo pudieron hacer otros países y, y fueron de, la, de las cuestiones más impactantes. Pero fuimos siguiendo también a través de nuestros institutos y consejos nacionales la situación de salud de grandes figuras de la cultura que, que perdimos. Es decir, escuchar el, la pérdida de Manuel Porto, eso fue un impacto sin duda de, del maestro eh, Adalberto. Es decir, así las grandes figuras de la cultura cubana que perdimos que nos arrebató la pandemia, pero en la provincia también tuvimos grandes pérdidas. Ahí eh, eh, eh, recuerdo el maestro Cisnero del Manzanillero. A ese dolor, sin dudas, le incorporamos el, el mantener, el cómo desde nuestro sistema institucional mantener el legado de estos de estas grandes figuras de nuestra cultura cubana para que. Más que decir, físicamente ya no están, pero estarán siempre entre nosotros por todo lo que aportaron a nuestro, a nuestro sistema y todo lo que representan a nuestra cultura. Y yo recuerdo eh, con mucho dolor y con mucha tristeza, aunque felizmente es una persona que, que dio la batalla por la vida y se pudo salvar, y estando yo en Manzanillo, en el hospital Celia Sánchez Manduley, una madrugada que estábamos esperando que llegara el envío de oxígeno que venía por carretera desde las Tunas, eh, recibí una llamada de una persona que estaba siendo atendida en el policlínico René Vallejo de aquí de, de Bayamo. Eh, la persona probablemente no sabía de quién se trataba, eh, es decir, la persona con quien estaba hablando, el número de teléfono y con la voz un poco entrecortada se le sentía aquel agobio respiratorio, eh, me dijo, estoy entre un grupo de personas siendo atendido en el Hospital Vallejo, por favor no me dejes morir. El oxígeno se está acabando y dicen que no va a llegar. Yo lo único que le dije fue, eh, no se preocupe, el oxígeno va a llegar a tiempo y usted no se va a morir por falta de oxígeno. Resista que usted tiene al lado a los profesionales que son los encargados de salvarle la vida. Tenga confianza. Yo luego no, no tenía la certeza de si se iba a salvar esa persona, después supe que sí, porque me repitió la llamada semanas después, ya, ya recuperado. Y nosotros sabemos que ninguna llamada que recibimos, a veces hasta disculpas nos pedían por el horario, y para nosotros ningún horario era inoportuno, porque todos estuvimos todo el tiempo en función de lo que correspondía, y hasta se, se disculpaban y uno, uno sentía aquella tensión y que fue lamentable que no todos pudieran vencer esa batalla. Personas jóvenes, personas adultas que aunque tuvieran 100 años merecían vivir y que su vida no fuera arrebatada por la incidencia de una pandemia tan cruel que le ha cambiado el curso completamente al mundo. Realmente esta parte esta tarea que me tocó me ha marcado mucho en la vida, realmente. Eh, yo soy una gente bastante sencilla y no me gusta y realmente hay quien me dice tú te has convertido ya en una personalidad porque todo el mundo me conoce aun cuando ando con el nasobuco, que hay personas que a veces con nasobuco y me, me reconocen en la calle y me paran en la calle usted es la doctora Kenia, usted es la que informa y me dan las gracias y me felicitan realmente es, es algo bonito, creo que es la mejor satisfacción el mejor reconocimiento que podemos recibir es eso, porque eso da la medida de que lo hicimos bien, de que llegó el mensaje. La mayor lección que sacamos de, de todo este eh, periodo fue el valor humano. Tengo el temor, ¿cómo lo hago? Pero lo voy a dar todo por mi familia, lo voy a dar todo por mi pueblo, lo voy a dar todo por mi gente, incluso teniendo la... La, la incertidumbre quizás de que te puedes contagiar en un momento determinado y todas las puertas que tocamos se nos fueron abriendo, inclusive puertas que no tocamos dijeron aquí estamos y yo creo que este periodo que nos deja un saldo de pérdidas grandes, de familiares, de amigos, pero también nos deja un saldo positivo y es que descubrimos nuevas formas de hacer eh, cosas buenas, cosas que aportan a la sociedad. Y nadie tiene duda que el mundo, Cuba y Granma, fuimos unos antes de la COVID y seremos otros después de, de su incidencia, pero seremos otros más fortalecidos por el bien de un país y en memoria de todos aquellos que, que no pudieron sobrevivirla.